Hola gente, Pura Vida, soy Alonso Castro y este es el canal de Más Tecnología, en este video vamos a estarles explicando cómo pueden instalar y actualizar la herramienta para analítica de datos e inteligencia de negocios Power BI de Microsoft, y también les voy a dejar una tarjeta para el próximo video en el que estamos explicando cómo funciona esta herramienta y les enseñamos a crear su primer dashboard. Requerimientos de la aplicación Para poder instalar Power BI es necesario contar con un sistema operativo Windows 10 o superior, una resolución de pantalla que idealmente sea de 1440x900 o 1600x900, es decir, formato 16.9. Pantallas con resoluciones menores pueden funcionar, pero es probable que no se muestren todos los controles. También se requieren 2 GB de memoria de RAM libre y un procesador de 64 bits con una velocidad de 1 GHz o superior. Descargar la aplicación Para descargar el Microsoft Power BI lo que vamos a hacer es ir al navegador de nuestra preferencia y digitar la frase Descargar Power BI ingresaremos a la primera opción que es la que indica descargas Microsoft Power BI. Una vez que estemos adentro bajaremos hasta la versión desktop y ahí tenemos dos opciones, descargarlo de forma directa o en opciones avanzadas de descarga en el cual podemos elegir el idioma. Seleccionaremos esta segunda opción. Vamos a elegir en nuestro caso el idioma español. y vamos a presionar en la opción descarga ahí nos presenta dos tipos de archivos que podemos descargar uno de 64 bits y otro de 32 bits vamos a comprobar cuál es nuestro sistema presionando en el buscador y digitando la palabra acerca de tu pc ingresamos en él y ahí en las especificaciones del dispositivo tipo de sistema podremos ver cuál es el que corresponde a nuestra computadora y sistema operativo descargaremos entonces en este caso el de 64 bits presionamos en siguiente y a partir de ahí solo deberemos de esperar a que la descarga se complete hacemos una pausa para invitarle a que se suscriba a nuestro canal a que active su campanita de notificaciones para que se dé cuenta cuando publiquemos nuevos videos y a que nos deje sus dudas y comentarios en la parte de abajo de este mismo video. Instalar la aplicación Ahora vamos a buscar la carpeta de descargas donde ha quedado el archivo que recientemente bajamos, hacemos doble clic en él para que inicie el proceso de instalación. seleccionamos el idioma español que es en el que queremos que la aplicación funcione y presionamos en siguiente volvemos a presionar en siguiente, aceptamos los términos del contrato de la licencia y presionamos en siguiente Dejamos la carpeta de instalación tal como está y presionamos siguiente. Y vamos ahora sí a hacer la instalación presionando en ese botón. Tendremos que esperar unos instantes a que se complete la instalación. Cuando esté lista presionaremos en el botón finalizar. probar la aplicación para probar la aplicación lo que estaremos haciendo es abrirla y esperar a que arranque por completo la primera vez que se abre la herramienta se le va a sugerir incluirse o suscribirse a la lista de correo electrónico para recibir actualizaciones y tener acceso a ciertos tutoriales también es importante recordar que la herramienta se actualiza una vez cada mes con las solicitudes que hacen los mismos usuarios y que mantiene soporte solamente en las últimas seis versiones. Hasta acá este video, si le pareció útil, le agradeceremos que se suscriba a nuestro canal y que nos deje un me gusta. Recuerde que en el próximo video que les dejo en esta tarjeta, estamos explicando cómo funciona Power BI y cómo puede crear su primer dashboard. Nos vemos pronto mm